Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Soy la arquitecta Laura Aranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas AC, AMAU. Y con mucho gusto esta noche eh, les presentamos la conferencia Agua y Ciudad de la licenciada Adriana Mercado. Esto en el marco de la publicación de la revista AMAU número 6. Eh, les damos la más bienvenida, más cordial bienvenida a nombre también de nuestra compañera, la ingeniera arquitecta Dulce María Chávez, quien nos acompaña, pero por temas de eh, técnicos, pues eh, no puede abrir su micrófono, pero está aquí presente, que es nuestra directora general de nuestra revista. Bienvenida Dulce. Y bueno, les dejo con nuestra coordinadora editorial, la arquitecta Mariela García, quien muy brevemente, antes de comenzar esta conferencia, nos presentará el número 6 de nuestra revista. Muchas gracias, arquitecta Laura. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Y bueno, pues, uh, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentas de estar esta noche con ustedes, gracias a las personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Eh, el equipo editorial eh, de la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas está integrado por nuestra presidenta y editora, la arquitecta Laura Aranda, nuestra directora editorial, la ingeniera arquitecta Dulce, Dulce Chávez, la coordinadora de redacción y una servidora, la arquitecta Mariela García, la coordinadora de revisión, la arquitecta Pilar Prieto, y el comité de diseño con la arquitecta Fátima Bravo, la arquitecta Edith Salinas, la arquitecta Fernanda Ramírez, la arquitecta Dalma Ramírez y la arquitecta Andrea Ordóñez. Y quienes con mucho gusto traemos a todos ustedes nuestra revista número 6, una revista que ha ido creciendo con el paso de los meses, con una gran variedad de artículos de mujeres de México y de todo el mundo. Eh, quisiéramos aprovechar este espacio para agradecer a todas las mujeres que han contribuido a este proyecto, eh, definitivamente nuestra revista no podría ser posible sin ninguna de, de ustedes y de sus aportaciones y diferentes perspectivas. Eh, asimismo, eh, queremos invitar a todas las personas interesadas en escribir a nuestra revista a que se acerquen y participen con nosotras eh, con, en cualquiera de nuestros siguientes números. Estamos seguras que nos va a encantar trabajar con todas ustedes. Y bueno, la revista, para quien esté interesado, la puede encontrar en nuestra página oficial de la MAO o en ISU, eh, nos pueden encontrar como MAO México. Y bueno, sin más demora, eh, tenemos el honor de presentar a la, a la conferencia Agua y Ciudad, presentada por la licenciada Adriana Mercado. Lice eh, la licenciada Adriana Mercado es licenciada en Urbanística y Medio Ambiente por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en el ámbito de la investigación científica durante los últimos ocho años, destacando temas de sustentabilidad urbana con un enfoque en recursos hídricos en cuencas urbanas. Ha ejercido puestos en gestión y coordinación de proyectos, colaborando con instancias de gobierno, universidades nacionales e internacionales, asociaciones civiles y ONGs. En los últimos dos años se ha enfocado en proyectos de logística, geoanálisis, geointeligencia geomarketing y planeación estratégica empresarial, así como consejera independiente de empresas en temas relacionados con la sustentabilidad y energías renovables. Y además de haber contribuido en nuestra sección de sustentabilidad con, eh, en nuestra revista número 6 con su artículo Sensibles al Agua, de la cual estamos muy agradecidas por su aportación. Y ahora sí, todo, el micrófono es todo tuyo, Adri. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Les voy a compartir mi pantalla antes de empezar. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias eh, por, invitar, por invitarme a, a la MAU, a todo el equipo, que han sido extraordinarios, la verdad. Eh, un equipo súper profesional. Estoy muy contenta de, de haber participado en esta asociación con ustedes, eh, de haber escrito el artículo y de haber compartido un poquito de, de lo que tengo para ustedes. Es, es un orgullo que, que sea una revista hecha de mujeres, para mujeres, todas profesionales, en diferentes ámbitos. Es, es increíble que, que sigamos creciendo y que nos sigamos apoyando entre todas. no Bueno, entonces el tema de hoy es Agua y Ciudad. Es un poquito en, en lo que soy experta. Y si no soy experta es una de las cosas que más me apasiona desde hace ya varios años, este, estoy muy contenta de, de, de compartirles un poquito de, de mi conocimiento o de lo que he ido recopilando a lo largo de los años. Este, bueno, sin más, quiero que vean muy bien esa imagen del inicio, ya al final la vamos a tocar un poquito. Y bueno, pues sin más preámbulo. Ustedes me dicen si se ve. Listo. Listo. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar eh, con este tema que es la hidrología. No sé si alguien antes había escuchado sobre el tema de hidrología, pero creo que para entender todo el proceso que surge en la ciudad en temas de agua, hay que entender de dónde viene y pues bueno, aquí les puse de manera muy breve qué estudia la, la hidrología, y pues, eh, o qué es la hidrología y es la ciencia que estudia la distribución del agua en la tierra. Es, es simple, es sencillo, pero es poderoso. Entonces, les voy a explicar un poquito cuál es el funcionamiento. Esto lo vimos, eh, si no mal recuerdo, en la primaria. Después, eh, cuando uno se dedica a temas de, de, de planeación, le enseñan esta materia en la universidad. Pero bueno, quiero recordarles un poquito cómo funciona el ciclo de manera natural. Tenemos la precipitación, que es básicamente el agua que, que cae. Después, esta agua se escurre eh, por las montañas o por las partes altas, escurre y después se infiltra. Entonces, cuando se infiltra, hay dos procesos de evaporación. Uno es la evaporación del agua por el calor y otra es la evapotranspiración. La evapotranspiración es producida por árboles y plantas. Eh, de hecho, platicándoles un poquito que no creo que no mucha gente conoce el término de transpiración. Yo lo conocí de una manera muy chistosa, haciendo investigación científica con científicos de, de mucho renombre en, otros, en otras partes del país. Este, y yo decía, no, es que el ciclo del agua solo es evaporación. O sea, el agua simplemente se evapora, pero no. Resulta que las plantas, el proceso de las plantas y de los árboles, eh, lo más importante que ellos hacen es evapotranspirar, no es producir oxígeno, porque el oxígeno se produce. El que nos ayuda a tener más oxígeno es el mar, que es quien más produce, produce el 97% del oxígeno que nosotros consumimos y las plantas y los árboles se, se comen eh, su propio oxígeno. Entonces, este proceso es vital para, para tener nosotros agua. Después se condensa y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, eh, tenganlo muy en cuenta. Ahorita vamos a seguir viendo eh, y van a ver el porqué de esto, de esto que les comento. Ahora sí, vamos a ver algunos números y vamos a ver un poquito la distribución del agua en el planeta, que también es muy importante conocer para darnos cuenta de, de cómo funcionamos, ¿no? Aquí les pongo cuáles son las proporciones de agua. El planeta se compone por un 70% de agua y un, 70 y un 30% de tierra. Perdón. Este, es importante saber además que de este, de este 70% de agua, el 97.5% es de agua marina o, o agua salada como, como la conocemos. Está en los mares y solo el 2.5% es agua dulce. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos 100% acceso al agua, o sea, es decir, no es, no es apta para consumo humano per se, como nosotros pudiéramos decir, o sea, a veces hay gente que cree que, que tenemos muchísima agua, y pues sí, tenemos muchísima agua, pero no tenemos muchísima agua para consumir, y el tema es que el agua que, que tenemos para consumo es... Solo ese, solo ese poquito, y entonces, ¿qué pasa? La contaminamos, eh, escasea por, por temas de cambio climático, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, y pues bueno, tenemos una serie de problemáticas en torno al agua que nos hacen pensar, a los que nos dedicamos en esto, que nos vamos a quedar sin agua. Entonces, es importante tener en mente que nosotros solo disponemos del 2.5% de agua dulce en todo el planeta. O sea, para todas las personas que existimos en el planeta, solo ese, y además, no, bueno, no solo personas, también animales, solo podemos utilizar o acceder ese 2.5% del agua, pero del agua dulce, solo el 13% es accesible. Esto es entre aguas superficiales, ríos, lagos, cuencas, presas, etcétera, y, y aguas subterráneas, que, perdón, lo dije mal, es cuencas, y todo lo que se infiltra. Entonces, eh, el 87% de esta agua pues no es accesible, no es accesible el, al ser humano, sigue rotando todo el tiempo en, en el planeta. Aquí les pongo eh, una grafiquita para que la podamos entender mejor. Del 2.5% del agua dulce que nosotros eh, tenemos, el 69.7% está congelada, o sea, está en glaciares y el 30% de esta se encuentra en acuíferos o aguas subterráneas, como les comentaba ahorita, y el 0.3% se encuentra en ríos, arroyos o aguas superficiales o cauces homeros. Los cauces homeros son cauces intermitentes, o sea, pueden ser por temporal o no. Este, pero entonces tenemos como estas intermitencias y Creo que el dato más importante de esto es que solo el 0.007% del agua es disponible para el consumo humano, es decir, para beber, para usos en el hogar, este, para todo lo que nos involucra en un día a día. no Creo que eh, es, es importante entender la magnitud de la importancia que tiene el agua eh, para nosotros. Ahí les va un dato algo interesante, no sé si sabían que los seres humanos podemos vivir siete días sin comer, eh, pero solo podemos durar cuatro días sin agua. O sea, es, es todo lo que soportamos, cuatro días sin agua. Podemos no comer, pero no beber agua es, es ya la muerte segura en cuatro días. Entonces, a ese, grado, a ese grado llegamos, ¿no? O sea, así de importante es el agua ya no digamos para bañarnos, este, sino para simple consumo, es, es, es así interesante y así importante. Ahora les voy a hablar un poquito, para adentrarnos en, en el tema de, eh, de agua y ciudad, es importante conocer dónde estamos parados, eh, y con esto me refiero al sistema de cuencas, que es de donde nosotros comúnmente extraemos agua. Una cuenca es el área de escurrimiento de agua de lluvia hacia un río o un punto determinado. Entonces, eh, y seguido de esto, aquí les presento un poquito del tipo de cuencas que tenemos alrededor del mundo, que no sé si la ven por ahí muy bien, pero la primera es la endorreica, que se refiere a una cuenca cerrada. Digamos, todos los escurrimientos de los parteaguas, se escurren hacia un punto y pueden llegar a lagos, este, donde se almacena el agua, se infiltra, entonces hay un excedente y es por eso que se generan los lagos. Las cuencas exorreicas eh, son cuencas que regularmente desembocan en océanos o mares, o sea, tienen una salida de agua a diferencia de las endorreicas, y las arreicas son aquellas cuencas que no tienen des, eh, desembocadura puesto que se infiltra el agua o se evapora en la misma. Sin embargo, queda en el mismo sistema de cuenca. Ahorita les voy a presentar en el siguiente slide eh, un sistema de cuencas. Por un lado vemos eh, una cuenca endorreica, que es la que está como en esta parte. Esta sería una cuenca endorreica. Tenemos un sistema de montañas que se le llaman parte aguas. Por aquí les pongo una imagen. Entonces, los parteaguas lo que hacen es que nos ayudan a escurrir el agua, estos serían los escurrimientos, y aquí les detallo un poquito cuál, cuál, cuál es el sistema de cuenca, que sería la parte alta, que es donde se encuentran las montañas, la parte media, por aquí, y la parte baja, que es donde termina siendo una cuenca eh, endorreica, y por este lado, si se fijan, tenemos, suponiendo que aquí hubiera una desembocadura, tendríamos una cuenca eh, exorreica. Entonces bien, después de, de esta pequeña introducción a qué es la hidrología, por qué es importante cuidar el agua, eh, quisiera atacar y platicarles un poquito de cuál es el impacto humano eh, y la problemática que tenemos hoy día no solo como no solo como mexicanos, porque sé que digo mexicanos porque sé que no solo hay mujeres por aquí, también hay hay un par de, de personas que son hombres, entonces eh, creo que como seres humanos eh, tenemos derecho no solo al agua, sino entender cuál es la problemática para poder atacar los problemas. Y algo que no conoces, no lo puedes solucionar. Entonces, bueno, ahorita eh, les voy a poner estas cifras que a mí me parecen alarmantes. Estas cifras eh, las, las da la ONU y dice, ¿cuál será la situación del agua en el mundo en el 2050? Población en riesgo por inundaciones, en el 2050, 1.600 millones de personas están en riesgo. Población con estrés hídrico, para 2050, 3.900 millones de personas. Eh, población sin acceso a agua potable, que ahorita eh, los que estén o vivan en Guadalajara como yo, se darán cuenta que hemos tenido una serie de tandeos a lo largo del año, muy difícil porque hemos estresado muchísimo las cuencas estos últimos años y justo hace un mes decía el gobernador de, del estado que nos queda acceso de agua a un año con las presas más importantes que tenemos eh, en Guadalajara, pero bueno, lo platicamos más adelante. Eh, población sin acceso al agua, al agua potable, van a ser 240 millones y población sin acceso al saneamiento van a ser 1.400 millones de personas. Entonces, vean la importancia de entender qué es lo que está pasando a nivel internacional. no Porque además el ciclo es tan perfecto que nos involucra a todos. Desde Australia hasta México, hasta las Amazonas, hasta Brasil. o sea Todo es un macrosistema. Es el sistema de sistemas, le dicen al sistema del agua entonces, o al sistema hidrológico. Entonces, bueno, estas esta es, son cifras que a mí me parece que son muy alarmantes, que se ven tangibles con todo lo que estamos hoy día pasando, que espero que ustedes no les estén tandeando el agua porque es terrible. En Guadalajara pasa más bien eh, en las partes altas y en, eh, en, los, en los asentamientos irregulares de los municipios del área metropolitana. Pero miren, aquí les quiero presentar un poquito de cómo funciona eh, el agua y cuál es el impacto del ser humano sobre el ciclo del agua. En el escenario 1 vemos eh, cómo funciona el ciclo en condiciones naturales. Tenemos eh, un 40% de apotranspiración que les platicaba hace un momentito, que esta es emitida por plantas y árboles, que esa es su función pues, eh, más importante, además de la infiltración. Eh, tenemos un 10% de escurrimientos, si se fijan el escurrimiento es, es pues, mínimo. Tenemos un por ciento de infiltración somera, que la infiltración somera se, se refiere a infiltración no tan profunda, o sea, muy superficial. Y después tenemos una infiltración profunda del 25 Si se fijan, está casi perfecto en condiciones naturales. Una cuenca en condiciones naturales es casi la perfección, ¿no? Después, en un escenario con una superficie impermeable de entre 10 y 20%, tenemos una evapotranspiración del 38%, un escurrimiento del 20%, una infiltración, del 20, una infiltración somera del 21% y una infiltración profunda del eh, 21%. Aquí lo podríamos ver como en zonas rurales, eh, en zonas agrícolas, también pudiera ser. Este sería el escenario 2. Pero el escenario 3, donde vemos superficies impermeables de 35% a 50%, es decir, ya poblados más grandes, o como les diríamos en México, pueblos mágicos, eh, tendrán este comportamiento sobre la cuenca, que es el 35% de evapotranspiración, o sea, aquí ya estamos recortando muchísimo la capacidad de la naturaleza, principalmente de las plantas y de los árboles, tenemos mucho más escurrimiento, que eso es lo que empieza a provocar inundaciones, y además no permite tanto la infiltración de agua como podemos ver, puesto que la infiltración de agua somera llega a ser de un 20%, y la infiltración profunda, que es bastante importante, llega a ser de un 15%. Y cuando llegamos al escenario 4, en ciudades, Aquí sí podemos ver de entre 75 y 100% de, su, de superficie impermeable. Esto quiere decir, creo que no se los expliqué al principio, cuando empezamos a poner concretos, edificios, casas y no empezamos a proyectar eh, planes urbanos que nos lleven al aprovechamiento del agua y a la infiltración del agua. Esto es lo que sucede en la mayoría de las ciudades donde tenemos un 30% de apotranspiración, es decir, no le estamos acumulando agua a la condensación, por lo tanto eh, hay pues hay menor subida de agua, ¿no? Después los escurrimientos tienen picos altísimos, aquí lo vemos del 55% de escurrimiento y aquí es cuando empiezan a suceder los desastres porque tenemos escurrimientos que van increíblemente rápido, es decir, pues el agua no se infiltra, ¿qué pasa? Escurre y se acumula en lugares donde debería de ser eh, una, una, una superficie impermeable, después la infiltración somera o superficial la tenemos de 10% y una infiltración nula prácticamente del, cinco por, del 5% infiltración profunda nula del 5% entonces eh, esto es lo que pasa en los distintos escenarios en la vida real de las ciudades es, es importante tomarlo en cuenta entonces este es, esta es otra de las cosas que hay que, que, hay que atacar en, en temas de agua y ciudad si se fijan en la imagen de arriba tenemos un río está el caudal eh, y aquí están los metros que deberíamos de dejar de límite entonces llegamos los humanos y empezamos a poner cuando el río está bajo de cauce bajo Empezamos a poner nuestras casitas, nos, no, no nos importa tanto, decimos, ah, estamos cerca del río, qué padre, no sé qué, pero si se fijan que cuando sube el nivel del agua, en el límite, ¿qué pasa? Inundaciones, eh, desastres, etc. Entonces, bueno, estoy hay que tomarlo mucho en cuenta. Entonces, ahora sí, después de ver todo todos estos básicos del urbanismo, es importante también tener en cuenta que según el Consejo Mundial del Agua, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para el 2030 y un 60% de estos asentamientos urbanos aún ni siquiera han sido edificados. Esto quiere decir que la gente que vive en zonas rurales eh, va, va a migrar a grandes ciudades pero nosotros aún no encontramos la manera de, de abastecer a la gente que ya tenemos, ¿no? Simplemente les doy el dato de, de la, del área metropolitana de Guadalajara porque es donde yo vivo y es donde, donde más me desenvuelvo. Somos 6 millones de personas hoy día. Justo y gracias a Dios y gracias a la naturaleza, eh, los que no sean creyentes eh, de Dios, gracias a la naturaleza nos ha llovido bastante bien en el temporal y llenamos la presa, cal, eh, la presa de Calderón, que es una de las presas que nos abastecen hoy por hoy, además del lago de Chapala. Entonces, llegamos, llegamos a acumular cuatro metros eh, que necesitábamos para este temporal, pero se supone que este temporal iba a ser de sequía. Entonces, bueno, gracias a Dios nos llovió bien. Pero esto solo nos, nos, nos ayuda a abastecer lo que resta de este año y el año siguiente. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para, para abastecer los próximos 10 años de agua? O sea, no digo, no digo los próximos 50 años. Estoy pensando en los próximos 10, incluso 3 años que nos quedan, ¿no? O sea, ya, está, ya vamos a llegar a 2022 y solo tenemos un año de agua y no sabemos. Debido al cambio climático, ¿cómo es que va a funcionar la naturaleza con nosotros? Porque además no somos conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos. O sea, seguimos devastando bosques o, o áreas urbanas. Entonces no hay una planificación que nos ayude a, a empezar a ver todo este tema de riesgo, de problemáticas. Pero bueno, creo que es importante entender que, que la mayoría de la gente en el mundo va a empezar a vivir en, en, en grandes ciudades y necesitamos encontrar cómo vamos a abastecer a toda esta población. Entonces, bueno, aquí les cito 10 cositas que las encontramos como, como problemas a solucionar, que a mí me parece que más que problemas son áreas de oportunidad, eh, y pudiéramos encontrar muchos más si seguimos en, en temas de, de investigación. Igual si alguien tiene dudas y me quiere contactar después, con mucho, gusto, con mucho gusto nos ponemos en contacto y podemos platicar más a profundidad del tema. Pero para fines de la presentación, lo quise reducir estos 10 puntos que... Eh, como área de oportunidad, encuentro que el porcentaje de evapotranspiración e infiltración, como los veíamos en, en los escenarios que les, presun, que les presenté de agua de lluvia en acuíferos, es casi nulo, o sea, se escurre demasiada agua, se infiltra poca agua y evapotranspira poca agua también. Entonces, esto lo que hace es que altera el ciclo, así de simple y eh, nos deja sin agua. Entonces, no estamos aprovechando además el 2.5% que tenemos con ello llegamos a, al desabasto de agua en fuentes subterráneas y someras como lo veíamos en slides anteriores por lo tanto no habrá agua en zonas urbanas además como bien saben el cambio climático nos arroja lluvias torrenciales o sea cada día están más potentes eh, cada día provocan más daños con esto también llevamos a escasez increíble y contaminación del agua no se diga. Creo que esta es una de las grandes problemáticas, la polución que tiene el agua. Tenemos picos altos de escurrimiento e inundaciones en zonas urbanas. Tenemos sequía, deforestación, incremento en las temperaturas y menor cantidad de oxígeno debido a la deforestación que propiciamos a la hora de planificar y poner capas impermeables de eh, sobre, sobre zonas que pueden infiltrar agua. Creo que les voy a dar un ejemplo pequeñito sobre esto, que fue lo que pasó, no sé si ustedes recuerden que en Guadalajara en el 2011 se hicieron los Juegos Panamericanos y eh, se edificó las villas panamericanas sobre una cuenca donde esta cuenca nos abastece a un municipio que es uno de los más grandes de la zona metropolitana de Guadalajara, que se llama Zapopan. Y entonces no solo se hizo, eh, no solo se hicieron las vías Panamericanas, se empezó a desarrollar la cuenca y se hizo el Estadio de las Chivas, el Estadio Acron, me parece que, que ese es su nombre. Se, se hicieron en la parte alta de, de la cuenca empresas como Intel, desarrollos multimillonarios para, para la gente con más recursos económicos en Guadalajara, y entonces lo que está pasando es que eh, el gobierno está siendo permisivo con estas fuentes, que son las que nos están tratando de solucionar problemas, y, y el sistema es, el sistema hídrico o hidrológico de, de Guadalajara y, y de todas las cuencas es tan sabio que esta agua no solo abastece a Zapopan, sino le queda un cachito a Guadalajara, pero es agua que no solo no se infiltra, sino que las, eh, las áreas urbanas o las áreas urbanizadas de la cuenca eh, contaminan muchísimo el agua. Y bueno, saltando al otro punto, la falta de implementación eh, de sistemas y diseño urbano sensible al agua es, es, es importante decirlo. Hay, hay ciudades como, como Australia que han adaptado todos sus sistemas gubernamentales para ser sensibles al agua. Esto quiere decir que tienen eh, drenajes que separan las aguas de lluvia con aguas fluvial o pluviales, porque el agua pluvial es aquella que toca la superficie y que se ensucia con la superficie, el agua de lluvia es aquella que no alcanza a tocar eh, una superficie sólida como el concreto. Entonces, lo que hacen es que ellos instalan jardines de lluvia, separan el agua mediante, mediante tuberías y la conducen, eh, potabilizándola para el uso humano. También hacen todos, eh, bueno ya lo vamos a ver adelante, ahorita les explico mejor, pero bueno, hay que, hay que hacer diseño urbano sensible al agua para empezar a innovar en México. Después tenemos el desaprovechamiento del agua de lluvia en zonas urbanas poquito más adelante les explico cuánta agua desperdiciamos en el área metropolitana de Guadalajara. Eh, después las fugas en sistemas hidráulicos urbanos, que es, es bien interesante, en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, tenemos fugas de alrededor del 42% de fugas, entonces imagínense toda el agua limpia, o sea del 100% del agua limpia que nosotros podemos adquirir en nuestras casas, cuando abrimos la llave, el 42% se pierde en fugas o sea ni siquiera está bien aprovechada, entonces necesitamos por fuerza eh, ver cómo solucionamos los problemas de fugas en los sistemas hidráulicos urbanos y como les platicaba en un punto anterior, la construcción de ciudad en zonas propensas a inundaciones o cercanas a cauces o sobre la parte baja de la cuenca. Y por último, pero no menos importante, es la conciencia social. Este es un área de oportunidad grandísima para todos los seres humanos que vivimos sobre el planeta. La conciencia social y sustentable del uso del agua es muy importante porque regularmente no tenemos conciencia hasta el día que nos hace falta. O sea, el día que nos hace falta, que no, que no podemos, o sea, que abrimos la llave y que no sale el agua, es increíble. Ahora bien, aquí les voy a poner unos memes, pero que son muy reales. Eh, en la primera imagen vemos a los arcos de Guadalajara y ahí ponen como la comparativa de eh, Grecia, de Puerto Vallarta, del arco en los cabos, pero vean los arcos del milenio en Guadalajara. O sea, por más increíble que parezca y que sean memes, la primera y la segunda imagen son, o sea, son, son de Guadalajara inundado. La tercera imagen es del de sistema de trenes subterráneos en la estación de San Juan de Dios, que por cierto, San Juan de Dios casualmente era el río que tenía Guadalajara desde su fundación y ahora está entubado. Y sobre de él hay una avenida grandísima y muy importante que atraviesa de norte a sur todo Guadalajara que se llama Calza Independencia. Abajo también es, es, es parte de las inundaciones en Guadalajara, pero pues bueno, también hay que tomárnoslo este, con filosofía, como este chavo que está aquí en, en la llantita, aprovechando el caudal, que qué peligroso, pero pues bueno, se lo tomó con ligereza y filosofía. Pero ahora sí, eh, el área metropolitana, este creo que este es un dato muy preciso para entender eh, cómo sí podemos aprovechar el agua y cómo sí podemos innovar en temas eh, de, de aprovechamiento de agua, ¿no? Que aquí les pongo el dato que en el área metropolitana de Guadalajara desperdiciamos alrededor de 300 millones de metros cúbicos por temporal de lluvia. Y les pongo algunas otras fotos, eh, la foto que está a su lado izquierdo, en la parte inferior, es una plaza, es una plaza y si alguien ha escuchado la canción de Guadalajara, cuando dice los colomitos lejanos es parte de ese sistema de, de, de acuíferos, entonces por eso se inunda, porque su vocación era ser una plaza y eso era parte baja de la cuenca y es por eso que se inunda tanto ahí. Eh, las últimas dos imágenes que tienen de su lado derecho en la parte inferior son desastres que acaban de ocurrir en, en Guadalajara, en una colonia eh, de interés social que se llama Miramar, incluso son asentamientos irregulares. Las lluvias eh, les atacaron durísimo y pues bueno, suceden estas tragedias. Y en la parte central, arriba, también es parte de los colomitos lejanos, que es parte de una serie de acuíferos que tenemos en, en Guadalajara. Quien viva por acá entenderá que todo esto era parte de, del acuífero y es por eso que se inunda de esa manera. Y ya vio muchos accidentes por estas causas. Y pues bueno, aquí siempre nos preguntamos, ¿existen soluciones? Pues claro que existen soluciones. Eh, la idea es siempre ser resilientes, y tratar de ver a futuro. Entonces aquí les pongo eh, un tema que ahorita creo que es el tema central para el aprovechamiento del agua que es la ciudad sensible al agua, eh, que esto involucra eh, la seguridad hídrica para la prosperidad económica de, de del planeta y el uso eficiente de los recursos disponibles o hídricos. También eh, se este sistema o esta nueva metodología para hacer ciudad sensible al agua se enfoca mucho en proteger humedales, cuencas, costas y bahías, mitiga los riesgos y daños por inundaciones, que era un poquito lo que ya estábamos viendo, eh, crea espacios públicos que recojan, limpien y reciclen el agua, que es muy importante. Toda esta metodología la diseñan australianos que, como ustedes bien saben, eh, Australia no es precisamente el país que tenga más recursos hídricos del mundo, entonces, como lo decía hace rato, el día que te hace falta es el día que te las ingenias para ver cómo haces para así tener. ¿no? Entonces, eh, Australia diseña esta metodología, ciudad sensible al agua, que la idea es que sea una ciudad vivible, una ciudad resiliente, una, una ciudad eh, que se dedique a lo sustentable, pero que también sea productiva en, en economía. O sea, tiene un sentido integral muy interesante. La verdad es que aquí lo, lo toco de manera muy, muy superficial, muy somera, pero como les comentaba anteriormente, cualquier duda me, me la pueden hacer llegar y platicamos más a fondo. Y bueno, aquí les cito algunos casos de éxito y de buenas prácticas. Eh, que están súper interesantes. Quizá esta es la, la más interesante de todas y la más conocida por la mayoría de las personas que nos dedicamos a este tema, que es la restauración del río chong en Seúl, en Corea, en Corea del Sur. Esta es una imagencita de, de un plano de la restauración. Está muy interesante el caso, porque lo que pasa en los años 70, después de la guerra civil que tienen en Corea, es que tienen aquí donde les estoy señalando, que es una foto de 1980, tiene una carretera eh, regional de tres pisos que cubre, como en Guadalajara, el río San Juan de Dios, cubre el río Chongueyong entubado. Entonces, eh, bueno, se deciden en 2003 eh, en la alcaldía de Seúl a, a decir: vamos a hacer un proyecto de restauración de Cuenca, empezando desde la parte alta. Y tratando de llegar a la parte media de la cuenca, entonces lo que hacen es que empiezan a deshacer toda la carretera que ven acá, como se ve en la segunda imagen. Entonces tiran toda, toda la carretera regional que tienen en Seúl para terminar haciendo la restauración del río. Y aquí les pongo algunos datos interesantes. Fueron 10.8 kilómetros y entonces ahorita los coreanos también están tratando de hacer como una tercera parte de este proyecto donde desemboque al mar y puedan eh, revivir todos los cauces. Eh, esto contribuyó con la prevención de inundaciones en la ciudad. Aumentó en un 639 la biodiversidad del lugar. O sea, hay muchísima más biodiversidad. Eh, redujo también el efecto del calor que nosotros sentimos cuando estamos en las ciudades bajó la temperatura entre 3.3 y 5.9 grados, o sea, eso es muchísimo, ustedes lo saben, qué pasa cuando estamos a 30 grados y después estamos a 24 centímetros que estamos en la gloria, o sea, son muchos grados de diferencia. Hizo también a las personas muchísimo más felices el ver áreas verdes, áreas boscosas o la masa verde. Eh, la contaminación se redujo también a 74 microgramos de partículas nocivas para, por metro cúbico de 74.48, perdón eh, pero también está interesante saber cuánto se invirtió y el dato que, que tengo es de 367 millones según la ONU pero ahora eh, se estima que este río tiene eh, tiene una derrama económica de 3.500 millones de dólares. Y aproximadamente, ahorita no sé cuánto está en pandemia, pero aproximadamente trae unos 64 mil visitantes al día. Y eh, obviamente esto produjo. Parece que tenemos unos problemas técnicos. Un minutito a que eh, la licenciada Mercado recupere la señal. Ok, que en breve nos acompaña. Ya saben, problemas técnicos siempre hay. Y pues mientras llega la licenciada eh, Mercado, queremos agradecerle a las personas que están ahora mismo en sala eh, comentando pues eh, varios temas, ¿no? Como por ejemplo que las cifras que nos dio la licenciada Mercado son eh, pues impresionantes. Eh, obviamente la felicitan por la, por la exposición. Y eh, nos comenta la arquitecta Dulce que pues, eh, sugiere que se siga con el tema de la recuperación de agua de lluvia, ya que eh, pues los, los números eh, sí son como muy avasallantes, ¿verdad? Creo que ya entró eh, Adriana Mercado en lo que retoma la, la presentación. Bienvenida a la maestra eh, Lorena Mercado, tu tocaya de apellido, Adriana, presidenta de Muliv y parte de Amau, estimada amiga, bienvenida. Y pues listo, ya estamos retomando la presentación. Adelante. Un saludo a todos. Buenas noches. Saludos, Lore. Oigan, qué pena. Una disculpa, pero. No leí lo que me decía mi computadora y es que ya se me está descargando. Qué vergüenza. Una disculpa, pero bueno, continuamos. Ya no nos falta mucho. Este, les platicaba que eh, tras la construcción del río, se aumentó en un 3.5% el tema de, de la economía en Seúl. O sea, el doble que en el resto de la capital. Entonces, bueno, me parecía... Interesante ponerles aquí eh, el tema de los beneficios, o sea, no solo restauraron el ciclo del agua de manera original, sino que mejoraron, eh, mejoraron el clima, mejoraron las temperaturas, la biodiversidad, eh, mejoraron las partículas, to todo lo que se respiraba, porque bien saben que toda la masa arbolada eh, se consume se consume el, el, el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno, aunque se lo consuma él mismo. Eh, pero bueno, y además mejoran muchísimo la economía de Seúl, que es, es algo bastante impresionante. Eh, ahora damos paso y les platico un poquito del proyecto de integración urbana que tuvo el Paseo Santa Lucía. Muchos de ustedes ya lo conocerán. En, en México, en Monterrey, que me parece que es, es bien interesante eh, de repente citar casos de éxito, no de, de, de una cuestión internacional, sino más, más nacional. Este es un gran caso de éxito. El proyecto eh, se llevó a cabo en, en Monterrey. La verdad es que ellos, igual que, que Seúl, tenían pequeños acuíferos, un sistema de acuíferos en Santa Lucía, entonces retoman eh, el cauce natural de, del sistema de cuencas dentro de estos acuíferos y generan el Paseo Santa Lucía. Si alguien ha ido, la verdad es que está padrísimo, tienen alrededor de 28 hectáreas de parque también con la, en conjunto con la Cerera y en conjunto con la Macroplaza, entonces lo que hacen es que generan una integración, igual que en Chongueyong se reduce muchísimo el tema del de, de efecto isla de calor para la ciudad, porque si bien ustedes saben que Monterrey hace muchísimo frío, pero también muchísimo calor, entonces eh, el, el simple hecho de que exista el paseo y todo el río, aunque sea superficie, eh, perdón, aunque sea hecho por el hombre. Eh, es muy interesante como todo, toda la parte sustentable y lo que genera, ¿no? Eh, también mucho se hace porque para el tema económico, para la integración eh, de la inversión privada, sobre todo en el ámbito inmobiliario, para ofrecer negocio, porque los regios así son, o sea, ven dónde sí hacer negocio y, y ellos apostaron muchísimo por este proyecto y vaya que les resultó y yo creo que si hiciéramos eso en muchas otras partes del país resultaría mucho. Les comparto que uno de, de mis sueños desde que estaba en el primer semestre de la universidad era el tema de la restauración del río San Juan de Dios. Eh, yo confío muchísimo, ahora que no estoy tan, tan envuelta en temas eh, de investigación científica eh, confío muchísimo en que vienen científicos de gran, eh, de gran envergadura para hacer este proyecto realidad. Ojalá, ojalá y nos toque verlo, ojalá a nuestros hijos, nietos les toque verlo. Este, pero aunque se necesite mucha voluntad política para, para el tema, ¿no? pero que lo puedan hacer. O sea, Monterrey lo logró, está en México, es un proyecto de México. Eh, creo que es, es una gran inversión pero creo que podemos sacar muchísimo provecho de este tipo de inversiones. Eh, lograron una integración, como les decía, entre el río y las áreas metropolitanas que ya tenían, conectando la macroplaza, que es como el centro de la ciudad del lado poniente, y el parque fundidora, que era la cerera que les comentaba, del lado oriente, tiene aproximadamente 2.5 kilómetros de longitud y 20, 28 áreas de parque. Que el tener el parque genera, aunque no tiene muchísima masa arbolada, sí tiene muchas áreas verdes y entonces eh, también está padre que les dé el dato que los campos de golf simplemente por tener pasto, el pasto genera muchísimo oxígeno, a veces más oxígeno que los árboles y desprende más oxígeno y absorbe más dióxido de carbono. Entonces, eh, por ese simple hecho, tienen como un pequeño pulmón eh, dentro de su centro histórico. Entonces, obviamente hace a la gente más feliz, tienen más derrama económica, tienen más inversiones privadas e incluso internacionales. Tienen muchos negocios para ofrecer que les encanta y son visionarios en este tipo de, de temas. Y además son muy amigables eh, con proyectos de restauración hídrica. Y bueno, por último, eh, el proyecto de restauración hídrica del río Manzanares en Madrid se da en 2016, 2015-2016. En España empiezan a, a, a ver a los ríos eh, como también un tema no solo de restauración urbana, sino de restauración del ciclo del agua eh, y como, como un tema redondo, ¿no? un tema integral. Entonces aquí les pongo un poquito de los beneficios, lo precioso que está el río, que es eh, la operación de rehabilitación del río. Tienen todo un proyecto que, que, suma, que suma toda la ciudad, eh, tienen objetivos ambientales que van eh, desde, el plan, eh, desde los planes internacionales de desarrollo que, que proyecta la ONU de las ODS. Tienen normativas increíbles que han estado implementando, eh, obviamente hacen restauración hídrica y por lo tanto hacen restauración del ciclo hidrológico, maximizan los servicios ambientales como ya lo platicamos en los otros proyectos, eh, evitan inundaciones en, en Madrid, en el centro de Madrid o en la parte baja y es un ejemplo piloto para el resto de, del país, así es como lo ven. Y también para adaptación al cambio climático, que eso es una de las cosas más importantes y por la que más estamos sufriendo hoy día. Eh, también prolongan corredores ambientales y mejoran el, el conocimiento del río entre sus usuarios, es decir, entre la población que vive en Madrid. Y bueno, por último, eh, me gustaría dar las siguientes conclusiones que creo que es, es mi visión de lo que habría que hacer. Yo creo que eh, es importante entender que lo que deberíamos de hacer es ver a la ciudad como una esponja. como como una esponja? O sea, la restauración hídrica no se da solo por, eh, por hacer lo que estamos haciendo en Guadalajara, que... Híjole, el gobierno lo hace bien de alguna manera porque justo hace creo que un mes más o menos implementaron ya un proyecto piloto de 600 sistemas de captación de agua de lluvia. Sin embargo, hacen un macroproyecto que es eh, un colector que distribuye, que distribuye agua a la zona metropolitana de Guadalajara, pero sigue eh, extrayendo agua de, de presas y del de agua de Chapala, que era la presa caldera, aunque les explicaba hace un momentito. Entonces, creo que tenemos que voltear más a la restauración de cuencas urbanas desde la parte alta, ver cómo aumentamos eh, las áreas verdes, que son las que nos van a ayudar a infiltrar el agua, ver cómo innovamos en sistemas hidráulicos, eh, cómo hacemos diseño urbano, cómo creamos... Eh, nuevas, nuevas partes de concreto jardines de agua de lluvia no sé si los hayan visto pero era lo que les platicaba que hacen en, en Australia Sistem, macrosistemas de captación de agua de lluvia como hay algunos proyectos eh, creo que el más importante hoy día macroproyecto es uno que acaban de, de de inaugurar en Michoacán está padrísimo por ahí también búsquenlo evidentemente el aprovechamiento del agua de lluvia eh, el aprovechamiento del agua de lluvia en sistemas eh, urbanos pero también en casas habitación que era este proyecto que les, les acabo de decir eh, la gestión integral de los recursos hídricos que sería el balance hídrico ¿Qué es el balance hídrico no es más que la medición de entradas y salidas de agua en la cuenca no tenemos, no tenemos ningún sistema que haga medición en cuencas. Por lo menos yo no conozco uno solo en México. Eh, también hay que estar monitoreando, por ejemplo, este, este nuevo proyecto que tiene la ciudad, que se llama Nido de Lluvia. Eh, o sea Está padrísimo poner escal o sistemas de captación de agua de lluvia, pero también hay que monitorear cuánta agua entra, cuánta agua sale, cuánto estamos captando digo, ojalá se pueda replicar en la mayor parte del área metropolitana, porque creo que es un gran éxito y creo que es parte de la restauración. Eh, también hay que ser resilientes dentro de, de nuestro sistema urbano de saneamiento y del sistema hidráulico, así como el sistema de alcantarillado, tenemos, hay miles de ideas, hay miles de metodologías que están empleando eh, algunos, algunos otros países, Japón, es increíble para captar agua de lluvia, tiene proyectos increíbles, por ahí hay un libro que, que me tocó eh, pues el gusto de, de traducir un capítulo que se llama 100 maneras de hacer sistemas de captación de agua de lluvia o la lluvia y tú, algo así ya ni, me, ya ni me acuerdo porque ya se fue hace mucho tiempo, pero es de un japonés que se llama Makoto Murase y él lo que hace es que recopila 100 maneras de hacer sistemas de captación de agua de lluvia, desde lo macro hasta, lo, hasta nivel este, humano, y creo que está súper interesante. Por ahí también, si quieren verlo, después se los puedo mandar, yo lo tengo en la versión en inglés, porque la versión en español la tendrían que comprar. Eh, también hay que apostarle, todo esto no lo podemos lograr si no le apostamos a la gobernanza metropolitana y el desarrollo sustentable de las ciudades. O sea, aquí hay que hacer planeación estratégica como un mecanismo de inversión, pero no solo económico, sino también sustentable. Eh, la promoción del espacio público como atracción de inversión eh, a todo el tema público-privado, atracción económica me refiero, e inversión económica de todo el sector público-privado, eh, la voluntad política y la gestión de los recursos económicos disponibles para proyectos sustentables es importantísima y por último como lo tocábamos anteriormente la educación social la conciencia y la sustentabilidad creo que van de la mano con todo este tipo de proyectos eh, con todo este tema de agua y ciudad entonces bueno me gustaría cerrar eh, diciéndoles Muchas gracias por escucharme un poquito de lo que sé, por, eh, por tratar de, de entender, no sé, espero que me hayan entendido bien. Me recordaba mis clases de, de universidad cuando daba clases, eh, pero bueno, creo que si entendemos que podemos hacer las ciudades como esponjas es increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Adriana, eh, qué bien que te encuentras en Guadalajara porque no te tocó que hace unos minutos aquí en Ciudad de México y eh, alrededores, Guerrero, eh, acabamos de tener un temblor. Eh, preliminar 6.9, eh, bueno, eh, pero bueno, ahí en algunos lugares se sintió más que otros, eh, al menos en, en lo que estamos viendo en Amau todavía va todo ok dentro del de orden. Y pues nada, agradecerte muchísimo eh, tu, pues tu iniciativa, tu interés en participar en nuestra revista eh, y pues voy a darle la palabra a la arquitecta Mariela García para que nos haga nos lleven este tema de las preguntas y respuestas del público. Gracias Adriana. Este, sí, aquí reincorporándonos ya, nada más fue el sustito, bueno, que en unos lados se sintió más fuerte que en otros, pero aquí andamos ya. Oigan, Entonces, lo siento mucho, qué mal, pero bueno, qué bueno que todos mm, están bien, ¿verdad? Sí, sí. sí, aquí, aquí de este lado ya en, en el chat de la Mau ya nos están diciendo que se sintió fuerte, pero todos bien. Qué bueno, Entonces qué bueno. ya, es, desafortunadamente esto es pan de cada día, pero... Pero bueno, eh, voy a empezar a leer los comentarios que tenemos en, aquí, tanto en, en Zoom como en nuestro Facebook. Eh, y después vamos a dar eh, vamos a abrir el micrófono a, aquí a las, a las personas del Zoom para estar como platicando, porque yo la verdad tengo varias preguntas. Entonces, eh, por aquí buenísimo. dice... Um, muchas felicidades, licenciada. Muy digerible la presentación. Gran trabajo, orgullosa tapatía y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias. Súper clara y súper interesante, pertinente el tema, Adri. Espero que todo esté bien a raíz del temblor. Um, una conferencia muy oportuna. Excelente, como siempre, el trabajo de Amau. La conferencia muy interesante. Excelente expositora, excelente exposición. Muchas felicidades. Y muchas en gracias. Facebook, tenemos también varias cosas aquí. Eh, Guillermo Durán dice, muy buena conferencia. Y Limora, muchas felicidades, muy interesante. Creo que es importante abordar estos temas, no solo entre arquitectos, sino también a nivel de eh, simples mortales. Ojalá inviten a Adriana a dar esta conferencia en otras organizaciones. Eh, Jorge Navarro Serrano, saludo cordial. Adriana, muchas felicidades por tu presentación y coincido plenamente en que las ciudades deben ser sensibles al agua y resilientes. En caso de Guadalajara... Sí tenemos muchos problemas al respecto, de nuevo te felicito y te mando un saludo. Eh, luego, eh, aquí está, qué interesantes datos. Saludos desde Ciudad de México, saludos desde Cancún. Eh, qué interesantes datos, no nos los imaginábamos. Y pensar que también para el año 2050 la, la población que va a prevalecer es de la tercera edad. Y bueno, de aquí tenemos una pregunta muy interesante que pregunta María Ramona aquí en Facebook, que dice, ¿qué microacciones podemos realizar en comunidad para incidir en la mejora del ciclo? Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta. Desde, desde nuestra chamba individual, lo que yo creería que hay que hacer es primero tener muchísima conciencia del recurso que tenemos. Eh, Ahorita yo les daba algunas cifras. Imagínense que en Guadalajara somos, hagan el cálculo mental, en Guadalajara somos 6 millones de habitantes y consumimos entre 180 y 270 litros de agua por día por habitante. Entonces, si lográramos reducir ese consumo por lo menos a la mitad, creo que estaríamos en otro tema. Eh, acciones que podemos hacer es Cerrar la llave mientras nos estamos, eh, cuando nos estamos bañando mientras nos enjabonamos, cerrar la llave. Eh, cuando estamos lavando los trastes, tratar de primero enjabonarlos y después enjuagarlos, porque eso resulta utilizar menos agua. Eh, también ser muy conscientes cuando lavamos nuestros automóviles, tratar de, de hacerlo con cubetas en vez de manguerazos. Cuando regamos los jardines, aquellos que tengan jardines eh, traten de hacerlo en la mañana muy temprano antes de que salga el sol para que no se evapore tanta agua o por la tarde noche precisamente para lo mismo porque si lo regamos eh, alrededor del, de 10 a que les gusta 6 de la tarde más o menos el agua se va a empezar a evaporar entonces pues no queremos que suceda tanto eso más bien que se infiltre porque ahora nuestro problema serio como lo, lo decía anteriormente es el tema de infiltración eh, y captar agua. Capten agua con cubetas, eh, como sea, pero capten agua. Traten, traten de captar todo el agua de lluvia que se pueda. Eh, si ustedes viven en, en lugares áridos, pues más aún, ¿no? Es súper importante. Eh, y creo que esas serían algunas de las acciones. Gracias, eh, Adri. Y bueno, por parte de Facebook, eh, ya, son todas las preguntas y todos los comentarios que tenemos. Eh, ahora sí vamos a dar paso a abrir el micrófono aquí en, en, en el Zoom. No sé si alguien quisiera empezar. Yo, a mí me gustaría dejar mis preguntas un poquito más al final. <ríe> Si quieres, eh, Adri, por favor, deja de compartir pantalla para que nos veamos eh, con las personas que estamos ahorita en, en Zoom y se animen más a preguntar. Si tienen alguna duda o comentario. Pues Mariela, creo que vas a tener que hacer tú tus preguntas. Ay, perdón, es que con esto del temblor ya todos los papás te marcan y cómo estás y así, pero bien. Eh, no te preocupes. Sí. Fíjate, Adri, que yo quisiera preguntarte, digo, tal vez creo que ya lo dijiste muy, tal vez muy general o si sí lo mencionaste en, en tu presentación, pero a mí me gustaría saber como tu opinión muy personal, ¿qué hace falta para que el gobierno realmente diga, vamos a, a sensibilizarnos con el tema del agua y vamos a, a, a realmente hacer acciones, ¿no? Para eh, limpiar nuestros ríos, captar agua de lluvia, eh, dar, no sé, en las escuelas de educación ambiental, este, con este, con el tema del agua, etcétera Entonces, sé que hace falta mucha conciencia social, eso es a nivel, pues, mundial, yo creo, pero ¿tú qué crees que hace falta para que el gobierno diga... Ok, a partir de hoy hacemos esto. Sabes que creo que particularmente en México hace falta muchísima conciencia política eh, y también ganas de, ganas de hacer, porque sin lugar a, a, a dudas o, o equivocarme creo que hay expertos en temas de sustentabilidad increíbles en el país y muchas de las cosas Muchas de las cosas que, que suceden en México es porque la política pública no nos deja hacer eh, cosas. El proyecto de país también es, es importante porque si bien creo que hay que entender que cuando hacemos planeación de ciudad tenemos reglas internacionales que nos rigen, después nos bajamos a las nacionales y después hacemos nuestras reglas locales. Pero creo que la guía está, o sea, las ODS de, de las Naciones Unidas son muy claras. Eh, simplemente basta con leer los puntos que tiene la ONU para, para el tema de las mejores prácticas, pero creo que muchas cosas se basan en la voluntad política, eh, en la economía, en la economía de, de las ciudades, en la voluntad para utilizar los recursos de manera correcta, porque el talento existe. O sea, el talento en México existe, hay por todos lados, hay gente de verdad increíble haciendo cosas increíbles, pero que les frena muchísimo el tema de la voluntad política y de nuestros planes para, para ejercer. Les comparto que por ahí al inicio de la presentación estaban platicando eh, en, en mi reseña que soy consejera para una empresa que se dedica a, a temas de, de sustentabilidad en energías renovables, es la primera empresa en México que saca un bono verde, eh, en todo México está, está muy interesante, pero les llevó un largo camino y tuvieron que hacer un consejo de personas que se dedican a la sustentabilidad simplemente para decir que estaban eh, capacitados para sacar un bono verde y tuvieron que hacer miles de, de cosas y, y mucho fue ni siquiera como por el gobierno local, sino más bien por el gobierno federal que no les permitían y que les ponían trabas y trabas y trabas y que la política pública y que la política pública y de ahí no salíamos, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver muchísimo eh, con ser más abiertos eh, desde nuestros gobernantes, empezar a entender, y a conocer, porque como les decía al inicio, si no conoces qué está pasando, si no tienes el dato, no tienes cómo opinar. O sea, no hay manera que entiendas que por qué es tan importante. O sea, sí, todo el mundo sabemos que la mayor parte del planeta es agua, y todo y todo mundo creemos que desalinizando el agua del mar se va a solucionar el problema, pero pues no es así. O sea, la realidad es que... La realidad es que hay que conocer, hay que tener el dato en la mano y creo que esto es, eh, es fundamental. Pero sí les puedo decir que tengo muchísima fe en toda la gente profesional que trabaja todos los días en pro de, del medio ambiente. Y trabajar en pro del medio ambiente también es entender que es trabajar para nosotros y para las generaciones futuras. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Adri. Y digo, como, eh, digo, el, dijiste un ejemplo en Seúl, que a, yo tuve la fortuna de, de visitarlo y estar ahí, y el hecho de ver cómo eh, la sociedad se hace parte de un proyecto, es impresionante, y, y lo, que, lo que causa, o sea, la consecuencia de todo eso es que exigen más. Entonces, Sí, creo que, que tienes muchísima razón, o sea, lo que hace falta es una iniciativa como política en el que nos permitan hacer este tipo de, de proyectos y que la gente entienda lo importante que es y de ahí nos vamos como así, como vengan, ¿no? O sea, todos los que vengan y todos los que como se Como hilo de media. Así, como hilo de media, esa era la palabra que estaba buscando. <ríe> Oye, tenemos una pregunta aquí. De, en Facebook de Gabriel Nájera dice asumiendo que para poder copiar casos análogos y generar más casos exitosos en cuestión de recuperación de ríos se necesita un cambio de políticas públicas real eh, por parte del gobierno como órgano regulador o una intervención por parte del sector privado lo cual es muy complicado debido a que de alguna manera se deja a merced de los privados el destino del mismo río como diseñadores ¿Cuáles serían, los, ¿Cuáles serían los aspectos más importantes o los primeros pasos a seguir en caso de proponer una intervención a un cuerpo hídrico en peligro dentro de un entorno urbano? Entendiendo este problema como un tema que se ve que debe ser atacado multidisciplinariamente. Creo que primero hay que tener la propuesta de lo que, se, de lo que hay que hacer. Como les platicaba hace ratito, eh, parte de la restauración hídrica en, en zonas urbanas es proponer proyectos integrales, integrales desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja. Eh, estos proyectos, bueno, tú, tú sabrás bien, Mariela, ya que estuviste en Seúl, yo todavía no tengo el privilegio de estar en Seúl, pero tengo años eh, estudiando el proyecto. Eh, creo que la, la voluntad del sector privado más la voluntad del sector público gubernamental es parte fundamental, pero si no existe también el talento para llevar a cabo todos estos planes, la, in, la inteligencia colectiva, eh, no, hay, no hay manera de, de replicarlos, por más buenos que sean. Además, otra cosa que hay que entender muy bien, como bien lo decíamos, es que podemos tener un traje y lo podemos ver padrísimo, pero si no lo adaptamos a nuestras medidas, nos va a quedar horrible. Entonces siempre hay que adaptarlo a la medida de, de lo que nosotros necesitamos, de nuestras necesidades, así sea la ciudad que sea. O sea, yo puedo decir restauración hídrica y metodología de Australia, pero si no lo adaptamos a nuestra realidad, a nuestras ciudades, a, a, nuestro, a nuestro cuerpo, volviendo a esta analogía del traje, no, no va a funcionar, o sea, tenemos que entender nuestra realidad, tenemos que tener una mesa multidisciplinaria que nos ayude a entender eh, de manera horizontal los proyectos, entender muy bien eh, profesionalmente cómo se hacen las cosas y cómo se hacen los proyectos integrales, y a partir de eso se pueden replicar o se pueden seguir metodologías que nos ayuden a generar proyectos de esta magnitud. Sí, completamente. La, la disposición de colaborar, ¿no? Para sacar un proyecto adelante. Oye, aquí en Zoom nos pregunta Andrea una pregunta, Adriana, ¿pudieras compartirnos algún libro que nos ayude a profundizar en el tema? Sí, les platicaba que hay uno que se llama eh, Sistemas de Captación de lluvia en Ciudades, ese está muy padre, es del doctor Arturo Gleason. Eh, por ahí, cómprenlo, está muy bien explicado todo. Por aquí hay una, algunas personas colaboradoras del libro. Está padrísimo. Eh, también el, el libro que les comentaba de, de Makoto Murase, que tiene nueve no idiomas, así es que el idioma que hablen ahí lo van a encontrar en inglés en español. Que se llama... Agua y Ciudad, me parece, o, o 100 maneras de captar el agua de lluvia. Pero igual, eh, si me mandan un mensajito, yo se los, se los puedo mandar en PDF. Si hay mucha metodología, métanse a investigar muchos casos. Por ejemplo, el caso del río Manzanares que les ponía, está en todo, está en un PDF en Internet. Si ponen restauración hídrica, río Manzanares, les, les va a arrojar información y está todo el PDF de cómo se hizo. Eh, todo, todo el proyecto. Está muy interesante. Eh, hay temas eh, súper interesantes de Ciudad Sensible al Agua en la Universidad Técnica de Australia. Pues hay muchísima metodología que simplemente googleando se van a encontrar. Entonces, pero cualquier cosa que ustedes tengan duda, yo igual, si la Mau les pasa mi, mi correo o mi número de teléfono, con gusto les ayudo. Sí, claro. O este, igual que eh, te arroben, a lo mejor en Facebook, pudiera ser, ¿no? También. ¿Cómo estás en Facebook, Adri? Adri Mercado Vargas. Pues listo. Ya con eso eh, se pueden comunicar directamente contigo. Y pues nada, sobre todo agradecerte muchísimo todo tu, tu apoyo y tu interesante conferencia, entonces pues a nombre de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, te haremos llegar eh, virtualmente esta constancia por tu participación y contribución, justo a sensibilizar más en este tema, no de seguir haciendo cultura, de seguir rompiendo estos paradigmas tradicionales de construcción y de infraestructura urbana, eh, con tu ponencia, pues, Agua y Ciudad, de manera eh, virtual, realizada el día de hoy, 7 de septiembre de 2021. Muchísimas gracias eh, a nuestra ponente. Entonces, si nadie más tiene algún último comentario, Muchas gracias. Eh, pues solo agradecerte y eh, seguir invitando a nuestro público a revisar nuestro ISU como Amau. Sí, lean la revista, está increíble. Sí, sí, sí, es increíble. Oigan, ya me acordé del tema del libro, El agua, de lluvia y tú. Así el agua, de lluvia y tú. Sí, la verdad no. es que eh, pues son temas eh, que en algún momento, si, si siguen sin ser tomados en cuenta por eh, las autoridades, en algún momento la ciudadanía va a tener que, que tomar cartas en el asunto de manera pues, más eh, inmediata, ¿no? Y la idea es que todo sea de manera ordenada. Entonces, sí, definitivamente para ello necesitamos estar como en sintonía con autoridades, eh, oh, esperando que, que eh, no tenga que pasar esto, ¿no? que la ciudadanía tome las cartas en sus manos. Entonces, eh, porque eso ya sería como un poco va de la mano que te hicieron en Facebook, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer como ciudadanas, ciudadanos? Ya nos diste unos tips. Pero, igual, a lo mejor en el espacio eh, también hay otras cosas que, que se puedan hacer, ¿no? No sé qué pienses tú, como el seguir eh, quitando el concreto impermeable, ¿no? Eh, y dejando un poco más estos repositorios de agua para ir permeando, que bueno, aunque la, los números que nos has dado son muy eh, reveladores, ¿no? Te agradecemos muchísimo y gracias a todas y todos por su eh, permanencia. Y sigan en contacto con Amau, nos buscan como Amau México en todas nuestras redes. Y próximamente subiremos a nuestro canal de YouTube este video donde también encuentran otras conferencias que ya hemos tenido en el pasado. Muchísimas gracias a todas y todos y hasta la próxima. Muchas gracias, bonita noche.